UADC informa, vinculación. La Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila elaboró y presentó el Programa Estatal de Derechos Humanos 2019-2023. El programa es una guía para planear, diseñar, presupuestar, implementar, evaluar y retroalimentar lo relacionado a los derechos humanos, a partir del contexto del Estado. La estructura del programa se divide en cinco ejes temáticos, Coahuila seguro, en paz y libre de violencia, con un nivel de vida adecuado, incluyente, con un buen gobierno y con formación en derechos humanos. La Universidad Autónoma de Coahuila y el Seminario de Cultura Mexicana firmaron un convenio de colaboración para fortalecer y estrechar la relación institucional en la realización de proyectos científicos, artísticos y culturales. El convenio establece la cooperación para la realización de actividades, como la transmisión en vivo de cada actividad que el seminario realice, en coordinación con la UADC en las unidades Saltillo, Torreón y Norte, así como el intercambio de acervo bibliográfico, información y publicaciones que tengan por objeto ...difundir la cultura, la ciencia y las humanidades. Calidad Académica La Dirección de Investigación y Posgrado y el CINVESTAB Unidad Saltillo... ...llevaron a cabo el foro Mujeres de Ciencia. Del 6 al 8 de noviembre se desarrollaron actividades de difusión... ...sobre las actividades realizadas por mujeres adscritas... ...a diversos centros de investigación estatales y nacionales... ...con el objetivo de difundir entre la juventud... ...los trabajos de investigación realizados por las mujeres... Participaron ponentes del CIMBESTAF, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Sociedad Astronómica de Saltillo, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, tomó protesta a los miembros del Consejo Directivo de la Escuela de Artes Plásticas, profesor Rubén Herrera. Dentro de las funciones de los consejos directivos se encuentran elaborar el Reglamento General y los demás ordenamientos internos de la institución y someterlos, por conducto del rector, a la comisión respectiva del Consejo Universitario para su aprobación. Además, preparar o modificar en su caso, los planes y programas de estudio de la unidad académica para la posterior aprobación de las instancias que señala el estatuto. Por primera vez en la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Jurisprudencia, se llevó a cabo una simulación de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. El tema principal fue el derecho internacional de la ONU y hasta qué punto puede intervenir en las crisis de violencia, económicas y de derechos humanos que suceden en América Latina, en países como México, Chile, Argentina, Venezuela, entre otros. Participaron 50 estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma del Noreste, cada uno fungiendo como delegado y defendiendo la postura del país que les fue asignado. Cultura El discreto murmullo del agua es el nombre de la exposición fotográfica de la arquitecta Gabriela Carmona Ochoa, presentado dentro del segundo Festival Universitario de las Artes UADC 2019. Ochoa Carmona es originaria de Saltillo. estudió en la Facultad de Arquitectura de la UADC, cuenta con una maestría en Diseño Arquitectónico por la Universidad Autónoma de Nuevo León y un doctorado en Territorio y Sustentabilidad en la Universidad de Guadalajara. La exposición estará siendo exhibida hasta el 13 de diciembre en la Infoteca de Arteaga. Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien, fincamos el saber.